Ahora, lóbulo temporal. El lóbulo temporal en la cara lateral tiene tres divisiones. Entonces, bueno, tenemos tres B formas de ver el lóbulo temporal. Por la cara medial, por la cara lateral y la vista inferior. ¿okay? En la cara lateral el lóbulo temporal tiene tres divisiones. El lóbulo temporal superior el lóbulo, el lóbulo temporal Medial y el diferencial. Giro temporal superior, giro temporal medial y giro temporal inferior. ¿Sí? Bien. No confundan el giro temporal medial con el lóbulo temporal medial. El lóbulo temporal medial es la vista medial. ¿Sí? Listo. Y hay dos surcos: el surco temporal superior y el surco temporal medial. Ahí digo, dos el surco temporal superior y el surco temporal eh, inferior. Que me va a dividir los tres giros. ¿sí? El, igual, que anatómicamente nunca se habla del inferior. ¿sí? Anatómicamente siempre se refiere del superior porque tiene componentes funcionales bien determinados. ¿Sí? Como la lectura. Bien. El giro, tempo, bueno, el giro temporal superior... El filo temporal superior es eh, también continua hacia la parte como interna, ¿sí? Oculta por el, la cisura de Silvio, ¿sí? Oculta por la cisura de Silvio estará el A1, el área auditiva primaria, que serán neuronas que responden a las señales acústicas, ¿sí? La audición. Si se llega a dañar A1, nos pues quedamos sordos. Pero depende, se tiene que dañar en los dos hemisferios, ¿no? Es porque el otro compensa. Es A1, es importante para escuchar. ¿Sí? Oír. Lesiones bilaterales de A1 conllevan a sordera cortical. Lo mismo que con B1. Si se daña solamente uno de los hemisferios, se pierde la capacidad de identificar sonidos en el espacio, pero no se pierde la audición de alguno de los espacios, ni alguno de los oídos. ¿Por qué? La audición es binaural. Es diferente. Eh, bien, entonces, de A1 tenemos también en el, giro super, eh, en el giro temporal superior, ya hacia las caras más, más laterales. Ah, bueno, la A1 está organizado de forma tonotópica, es decir, de acuerdo a la frecuencia de los sonidos. ¿sí? Bien, para reconocer tonos. Bien, con A1 no se identifican ni fonemas, ni música, ni lenguaje, ni sonidos del espacio, del ambiente. Las neuronas que responden a lenguaje, a fonemas, a sonidos del ambiente, el perro, el carro, el viento, el pajarito, el esfero, ¿sí? serán las neuronas de A2. ¿sí? Y en A2 comienza a haber una asimetría funcional, es decir, con el desarrollo las neuronas de A2 del hemisferio izquierdo comienzan a responder a lenguaje, a fonemas. Mientras que las neuronas de A2 del hemisferio R8 van a responderme más a, lo, a, lo, a la música, no al ritmo, sino a la música, ¿sí? Y al, a los sonidos del ambiente, al carro, ¿listo? De tal forma que lesiones en A2 del hemisferio izquierdo van a llevar a algo que se conoce como sordera pura para palabras. Y es que tú puedes escuchar cualquier cosa del mundo menos palabras. sí. Entonces, cada vez que alguien hable será como cuando se escucha hablar a alguien en otro idioma, que no lo conocen. Y te las Te las puedes disfrutar, pero no las vas a poder convertir en significado. ¿Sí? No, no hay conexión hacia los significados. Ah, pero entonces eso será una lesión en las áreas, en Aún, en las áreas que responden a las, a las frecuencias de dañar las neuronas que respondían a frecuencias más eh, agudas, no, más graves. ¿Listo? Sí, puede pasar, también se escucha. Eso es bilateral. Sí. Son, son, son muy raros, Esos es son trastornos muy, muy raro, son muy poco probables. Más probables en la sordera pura para palabras. Y también puede pasar que dejes de escuchar la música. Se llama una amucia y también hay sortera para sonidos del ambiente ¿cómo se llama? Eh, sortera <risa> para sonidos del ambiente apnosia <risa> para algo del ambiente, no me acuerdo eso. muy bien eso con respecto a bueno algo más de la vista lateral bien las porciones más posteriores de la vista lateral ya va ya, eh, del giro temporal superior tiene que ver con funciones más complejas de procesamiento de, de los sonidos. Que ¿sí? es lo que se conoce como el, el, surco, el giro temporal superior. El, el izquierdo se conoce como área de verrique también. ¿sí? Y tiene que ver ya con convertir el sonido en una palabra. El acceso léxico. Y es fundamental para el lenguaje. Y si se llegara a dañar, pues probablemente tendríamos dificultades para entender si escuchamos los sonidos, los discriminamos del, del lenguaje, las palabras, pero, pero tenemos problemas para entender lo que se nos dice. ¿Sí? Algunos se conocen como afasia eh, perceptiva o sensorial. ¿Sí? Las partes ya más eh, mediales e inferiores del lóbulo, de la cara lateral del lóbulo temporal están más relacionadas con memoria semántica. Con darle significados a los objetos es porque viene toda esa ruta del qué son las cosas. ¿sí? tanto auditivas como visuales. ¿sí? La parte del surco temporal, de, de, de, tanto el surco temporal superior como el giro temporal superior más del hemisferio derecho, van a ser importantes para los componentes sociales de los sonidos y para la integración, ¿sí? para poder entender, darle como un significado social. Hace parte de lo que algunos llaman el cerebro social. ¿sí? La TPJ, la unión temporal, -temporal en la vista inferior tenemos los siguientes componentes. En la vista inferior tenemos el giro temporal inferior, ¿sí? importante para reconocer objetos, para saber qué son las cosas. Si ser área, podríamos tener fallas, apnosias o fallas de memoria semántica, es muy raro. El, el giro occipitotemporal o giro fusiforme, que es importante para reconocer rostros, lugares, palabras más que lugares para reconocer los rostros, palabras, sujetos, de dañar y el giro para hipocampal. Para el hipocampal que será importante para reconocer lugares. Si se llega a dañar, pues una apnosia para lugares. Topapal, Aquí tenemos los componentes del giro temporal inferior. Y ya haciendo uno temporal medial, que, que, que compone el giro para hipocampal, el únculo, la corteza para hipocampal, el hipocampo y demás, pues lo que se ha venido hablando de memoria explícita, de recuerdos, para generar recuerdos y control emocional. ¿Y el GPS no? ¿Cómo? El GPS también. El GPS, sí. Pues aquí hay un resumen de, de todo el lóbulo temporal. Y con eso terminamos. Lóbulo temporal. Ahí está el resumen de lo que hemos hablado. ¿Preguntas antes de cerrar?